Hola, hola, hola, hola Queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué hora estés escuchando este video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, eh, ahí me salió mejor, ¿eh? Ya estaba desacostumbrada, Lola, ¿qué tal? Eh, bueno, ayer me salió verdaderamente corto el video, ¿eh? Dos minutos y pico muy bien, así tienen que ser todos los videos Bien al punto Vamos entonces, pero antes te quiero invitar A que participes de... Yo no te digo todos los días Nosotros tenemos un grupo de Telegram t.me barra curso de astrología eh, Nos buscas así, curso de astrología Todo pegadito, todo junto Nos encontrás eh, ya somos una comunidad de casi 600, 600 personas eh, o más de 600 ahora no me acuerdo eh, que hablamos de astrología eh, ese eh, chat, ese grupo de Telegram es para eso para estar todos los días en contacto con la astrología, es la manera más fácil y más divertida de aprender astrología, así que te invito a que te unas y todos los días de lunes a viernes hacemos un chat en vivo eh, Fíjate ahí los horarios a ver si podés entrar, escuchar participar, hablar aunque no sean todos los días alguno de los días, siempre viene bien bueno, vamos rapidito con eh, el estudio de Marte en el signo de Capricornio Marte pasando por el signo de Capricornio ¿Qué significa? Las tres palabras claves para Marte en Capricornio Positivas es que son cabal, son tenaz y son excelentes La excelencia es Marte en Capricornio Las tres palabras claves eh, eh, negativas es que son competitivos son empecinados y son demasiado rígidos más que estructurados rígidos en su forma de hacer las cosas así que bueno, esas son las tres palabras claves positivas y negativas para esta configuración para esta posición astral nos vemos mañana, sí, claro que sí, eh, donde estés escuchando, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Telegram, donde nos estés escuchando, mañana nos vas a encontrar de nuevo y esta vez con Marte en Acuario. Chao, hasta mañana.